Quiero darle gracias a Dios y a todos mis suscriptores por apoyarme para poder llegar a esta gran, mi primera gran meta. A mis primeros 250 suscriptores, a quienes agradezco infinitamente y pido a Dios por ustedes. Dios les acompañe. Dios es mi pastor, nada me falta. Jesús mío, Jesucristo. Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, pero sobre todo porque te ofendí a ti que eres tan bueno y que tanto me amas, y a quien yo quiero amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia, Confío me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén.